720. Ah, muy bien. No, Pero acá adentro es una comodidad increíble. De manga. Claro. Y muy buen puntal también. Sí, tiene un metro de puntal. Claro, espectacular. Va a navegar. Y ahora la vamos a probar. Pobrecito ¿eh? el río, ¿no? Ahora la vamos a probar. <ríe> bueno, felicitaciones. Gracias. ¿eh? Saludos, sí, tal tal 70 hay que meterle, ¿eh? Bueno, aquí tenemos... Linda cabezón. La tercera captura de la nueva Valentina. Linda pesca, eh, mira como cabecea. Tira lindo, eh. Ah, viene enredado. Pero... Uh, lindo bagre, ya. che. Mira, eh. Buen tamaño, sí, bueno, eh. Hermoso. Hermoso bagre. ¿eh? Lindo bagre, eh. Esta saca... Tamañito bueno, eh. Espectacular. Lindo tamaño, eh. Sí, mira. Ya tira lindo uno así, eh. Es una linda pelea, un equipo liviano, un liviano, se disfruta, se disfruta más Mira como, ¡Saltó! Acá estamos Muy bueno amigo Gaby ¡Eh! Muy bien, eh, amigo Espectacular ¿Ves? ¿Está lindo? vale. Sí, lindo. Lindo, lindo, vale. Cuidado con las chuza, ¿eh? Como Buenas tardes, saludos No lo metas acá dentro del bote, un poco tu pechito, A ver Gaby Sigue sí, sí, los piques Espectacular acá en Policio con fin. Hay que venir ¿Cuánto tenemos? ¿Un mes más de, pes de esta pesca? Y un mes más vamos a tener de bagre de, de mar, sí, ya vamos a empezar a mostrar un poco de boga también, que ya tiene que haber alguna. En Ensenada Iberizo, Nicolás Queen te invita a pescar bagre de mar y bogas. Nueva embarcación Gran Valentina de 7 metros de eslora. Comunicate al 2213 55 11 78, Facebook e Instagram Nico Queen. En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía.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 Arranca la temporada de la trucha. Para todos los amantes de la pesca, la trucha haciendo trolling. Somos los únicos que tenemos esto. ¿ven? Estas son cargas de plomo. O sea, hilo para trolear en el sur. No para pesca con moscana. Este hilo es de plomo. Vienen rollos de 100 metros. Los cuales cada 10 metros cambia de color. Es de 36 libras, 100 metros, costo, escuchen eh, 17.500 pesos, lo mantengo durante todo el mes de noviembre y nombrando el programa 10% de descuento, de pago contado efectivo. Mirá este combo de spinning, caña Shimano vengan de grafito en dos tramos de 2 metros 10, la auto para multifilamento, mango de corcho.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 Este combo lo tenés por 12 cuotas de 2.990 pesos. Hacemos envíos a todo el país. Salido, pobre. No, está está, está la bagreada, eh. Bueno, ahí estamos con las dos capturas. activado <tose> el pequeño. sí. Vamos, un doblete, mirá oh, Vamos, Leo Espectacular, Leo ¿Qué? qué debut de la Gran Valentina Uy, qué pescado No, Bagre, lindo bagre. Pero hermoso, El más grande, dobla. che. Enrique, muy bueno. Son Va foto ahí. Sí. Espectacular, amigos. Vamos a ver eso, eh. Llea. La gran Valentina, vamos. Espectacular. Muy bien.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 Ojalá bueno, que tengamos si te suerte estar ahí. Si tenemos suerte hoy, impresionante Mira que hermoso Si Vamos, Nos habíamos despedido de la noche Nos dio, eh. sí. La primer boca de la temporada Por el aguante que le hicimos Por el aguante tuvimos... Claro, Me voy a sacar una Me voy a sacar sí. una Acá están Ya están las bogas Bien. En los malecones de grises de Senado. Eh, y mira que, que equipo ¿Con que peco, equipito eh juguete, juguete Que venía a pescar este trofeo De los malecones Muy buen tamaño Peño, eh Va es que la sé. primera Muy buen tamaño Muy buen tamaño Barrillera Vengan a pescar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 Hecho, así que sí, igualmente a... acá en esquina también vamos a ah, seguir, haciendo, a seguir y haciendo inclusive aunque no armemos justo la misma fecha seguimos trabajando acá en esquina este, a través de la posada así que bueno, el que tenga ganas de venir perfecto, que que bueno, listo seguimos acá desde esquina corriente, mañana con más pesca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 Comunicate al teléfono 5491-4986-7694. Cuchillos Cacique de acero inoxidable de excelente calidad.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 eh, agradecer la tarde a de posada de los Seibo, este a Ramón, Alberto el otro día, eh, Beto que no pudo venir, así <risa> que. Bueno. Pescador aventurero, si esquina viene a pescar, acordate de este amigo, un consejo te va a dar.